Hola soy David Pérez, hoy vamos a hacer unas lentejas con mijo, en concreto la vamos a hacer en nuestra unidad de 8 cuartos, es decir de 8 litros.